¿Preparados? Ajá. Sí. ¡Vale! Vamos. Ah. Ah. Es ah. ah, a cargar. ¡Rocó por el Carga. Cargando. ¡Ay, no, ¡Sí, Ya lo creo, que me quedo la escopeta otra vez. Por esos columpios. Recarga. Recargando. ¡Recargando! ¿Por qué recargas? Un desfibrilador. Sí. ¡Recarga! Píldora. para ti! Quédate con esto! ¡No soy un zombie! me es para ha ti! Venga, de vuelta a la tarea ¡Adrenalina! Te debo una pues Pensarían que el caído de sus... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayudadme alguno! ¡Ayuda! Oh, muchas gracias. Muero. ¡Muero! Ah, oh, chute. ¡Muero! No, ¡Muero! No me, no ¡Me! siento de mejor! Darme. ¡Me! podrían nada. Como si nada. Esa es esas que ¡Recarga! Estoy cargando. <tose> ¡Atención! Sí. ¡Párate una puta vez! Te la debo. ¿Por qué no quieres quedarte en casa? ¡Voy a un chute! No lo desaproveches dejándote. Ah, sí, ¿No uh -huh. está muy bien. Soy vasco. Muy bien. Soy un rijostio. No puedo solo echarme. No muy bien. Verdad uh, sí, que no uh, tienes ni uh, zorra sí, disparaste. Sí. ¡Ah! ah! No quiero meterte miedo. ¡Ay, ¡¿Qué ¡Aquí! ay ha picado para dispararme. me ¡No! me disparares. Adiós, Nick. Te extrañaré. Mejor. <tose> ¡Parece una ¡Esas Más útil que una navaja suiza. ¡Ayudadme! Estoy que no este lo voy a... De...